Cuéntanos. Soy Paula y soy oncóloga. España tiene un cáncer que se llama crisis política. También tiene otras enfermedades como la gripe, la alergia, etc. Aunque la más importante es el cáncer. Te voy a operar y te, voy a te, y te, y te tenemos que quitar la crisis de, los la de las laringes que se extiende hasta los pulmones. Y la operación es de 24, de 24 horas y se llama canceritis. Vamos a quitar un 20% de los políticos que presentan tumoración en forma de corrupción en, en el grado 3. Soy el médico del departamento cardiovascular. Mi trabajo consiste en cuidar a la gente y evitar que se pare el corazón, porque las venas donde circula la sangre no se tapen y se paran por, porque podríamos tener un paro cardíaco muy grave y podríamos estar moriendo. O muchas cosas menos dramáticas. España tiene colesterol porque... Un ejemplo, el dinero es la sangre, el no gastar el colesterol, España, el corazón y las venas, la bolsa, el banco y la inmobiliaria. Si España mueve el dinero por las venas, pero el no gastar hace que el dinero no fluya por las venas y España o el corazón se para y genera una crisis muy mala. Tratamiento, gastar el dinero correctamente, comer... O, oh, paréntesis, comer sano y así no, no taponan las venas y arterias que dejan que el dinero fluya. Segundo tratamiento, dejar que el dinero fluya y no tenerlo metido bajo el colchón. Muy bien, sí. gracias Felipe. Soy sí, Lidia, médica del aparato de efectivo. España tiene unos cuantos problemas. Como el de los desahucios, el, el paro, la crisis y el IVA. Yo creo que el más importante es el de, la, el de la, los desahucios, que es por culpa de la crisis, el do, que puede ser el dolor de tripa. Su tratamiento, que a los más pobres le den una hipoteca menor para que puedan pagar a plazos sin límites de pago. Así se acabaría con ellos. El dolor de tripa y problemas del, del aparato digestivo puede ser eso. Yo receto he jarabe en polvo de. Menipokilis, que sabe a naranja, Re recetado por mí, médica del aparato digestivo efectivo. Se cura en 40 días, que es cuánto se tiene que tomar, media pastilla al día, y 40 días en reposo. Y tienes ahí la medica el medicamento diseñado, ¿no?, que lo he visto yo antes, ¿no lo enseñas? Por favor, ven, ven. Vale. ¿O sea, la caja de ¿Cómo se llama? Menipokilis. Vale, perfecto. gracias, Lidia. Soy el médico de alergia y me llamo esto. Este enfermo este, en España tiene alergia de otras enfermedades como, como cáncer, gripe, crisis, y alergias y alcaína. Eh, puntos exclusivos. Yo voy a dar un jardín para la alergia que se va a llamar alergia que es un jarabe. Muy bueno para la alergia y te lo cura y ya está mejor. Muy bien, gracias Héctor. La pobreza, eh, la pobreza es igual a la diabetes porque el dinero es la fuente de energía de una sociedad, igual a las glucosas eh, del cuerpo. Eh, medicina interna, doctora Sandra Casado. Eh, qué hay paro, crisis política, elevado prima de riesgo, etcétera. Hay que hacer las comidas siempre a la misma hora y no se puede comer determinadas cosas que te suban el azúcar en tu sangre como abominó las patatas fritas, grasas. Vale, gracias Sandra. Vale. Soy Álvaro y soy el médico de cabecera. España tiene la gripe que se llama paro. También tiene otras enfermedades como la alergia, el al cáncer, la anemia, pero la que más importa es el paro. Para la gripe hay que tener reposo, y te voy a dar un jarabe para conseguir trabajo. Se llama trabajitis. Y hay que tomar una vez después de desayunar y después de la comida. Vale, muchas gracias.